Hola, mi nombre es Sabor Fuentes, asesor de venta de Vega Móvil. Para mí es un placer mostrarte la Toyota Ross año 2019. Un diseño hermoso y deportivo, barrilla y halógeno cromado, un motor de 1500cc. Para que te baje un chelitos. esta cuenta con llave inteligente y encendido por Pushbox. Viene equipada con una pantalla táctil y cámara de revés. Este vehículo cuenta con 6 bolsas de aire para que montes a tu familia de una forma segura. Tres filas de asientos y hasta 7 pasajeros. Así como lo escuchas, 7 pasajeros. Llévatela ahora y comienza a pagar desde enero. ¿Qué más pedí? Toyota, 7 pasajeros, 6 bolsas de aire, encendido inteligente. Y te la puedes llevar ahora y comenzar a pagar desde enero. Solo aquí, en móvil Porque con nosotros, todo se puede.